Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores, así que un saludo a Ricardo Alexander Huizar Santoyo, Carlos Martínez, Alan Muñoz, Marcela Miguel, Luis Jiménez, Rodrigo Cifuentes, Max Betancur y un saludo a Moreno Hernández Jr. Adrián saludos a todos y gracias por sus comentarios. Walter Gael Sandoval anotó en el triunfo de Santos ante el Atlético de San Luis para llegar a tres goles en su primer torneo como jugador del conjunto de la Comarca Lagunera, cuadro con el que destacó en sus inicios. Es así que en Twitter se comenzó a comparar su labor en la plantilla de Guillermo Almada y lo que llegó a ser como jugador de Chivas de Guadalajara, equipo que dejó a inicios del 2020 para irse a FC Juárez y en esta temporada pasó a ser refuerzo de los guerreros. En cuatro torneos con Chivas, dos años, Walter Gael Sandoval marcó dos goles en la liga, en 11 partidos, cinco de ellos de titular, ya lleva tres con Santos Laguna en el actual torneo. Por eso la importancia de la confianza y la continuidad publicó el comentarista Dionisio Estrada. Dicha publicación fue retomada por Gael Sandoval, quien dejó entrever que en el rebaño no tuvo lo que hoy tiene en Santos Laguna, confianza y continuidad, más claro imposible, publicó el futbolista. Cabe señalar que el jugador pasó al cuadro tapateón en clausura 2018 como refuerzo prometedor y sumó apenas cuatro anotaciones entre la Liga y Copa MX durante dos años como rojiblanco.